5 soluciones sorprendentes para deshacerte de un chupetón en casa Desde tiempos inmemoriales, los chupetones han sido vistos como algo incómodo y antiestético, especialmente cuando aparecen en lugares visibles del cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes tiempo o dinero para visitar a un profesional y necesitas deshacerte de un chupetón de manera rápida y efectiva en casa? Afortunadamente, existen varias soluciones sorprendentes que puedes utilizar para deshacerte de un chupetón sin salir de tu hogar. Número 1- Agua fría. El primer método que te recomendamos es muy sencillo y consiste en aplicar agua fría sobre la zona afectada. Puedes hacerlo con un paño frío o con un cubo de hielo, y debes aplicarlo durante unos minutos para obtener los mejores resultados. El frío ayuda a reducir la inflamación y a disminuir la apariencia del chupetón. Número 2- Sal y limón. Mezcla una cucharadita de sal con el jugo de medio limón y aplica la mezcla sobre el chupetón. Deja actuar la mezcla durante unos minutos antes de lavar la zona con agua fría. La sal ayuda a secar la zona, mientras que el limón tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que ayudan a reducir la apariencia del chupetón. Número 3. Aceite de vitamina E. La vitamina E es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y curativas, por lo que es una excelente opción para deshacerte de un chupetón. Simplemente aplica unas gotas de aceite de vitamina E sobre la zona afectada y masajea suavemente durante unos minutos. Repite este proceso varias veces al día hasta que desaparezca el chupetón. Número 4. Bicarbonato de sodio. Mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con un poco de agua para formar una pasta, y aplica esta pasta sobre el chupetón. Deja actuar durante unos minutos antes de enjuagar con agua fría. El bicarbonato de sodio ayuda a reducir la inflamación y a disminuir la apariencia del chupetón. Número 5. Té verde. El último método que te recomendamos es el té verde. El té verde contiene antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la apariencia de los chupetones. Simplemente coloca una bolsita de té verde en agua caliente durante unos minutos. Retira la bolsita y colócala sobre el chupetón. Deja actuar durante unos 10 a 15 minutos y repite el proceso varias veces al día hasta que desaparezca el chupetón. Estos son solo algunos de los métodos más sorprendentes que puedes utilizar para deshacerte de un chupetón en casa. Recuerda que cada persona es diferente y que algunos métodos pueden funcionar mejor que otros, por lo que es importante que pruebes varias opciones hasta encontrar la que mejor funcione para ti. Es importante mencionar que, aunque estos métodos son efectivos, es posible que no funcionen para todas las personas y que, en algunos casos, el chupetón puede durar más de lo deseado. En estos casos, es recomendable consultar a un profesional para obtener un tratamiento adecuado. En resumen. Si estás buscando deshacerte de un chupetón de manera rápida y efectiva, no dudes en probar estas cinco soluciones sorprendentes. Con un poco de paciencia y constancia, podrás deshacerte de ese antiestético y molesto chupetón en poco tiempo y sin salir de tu hogar. ¿Te animas a probarlas? Si consideras que la información que el día de hoy te hemos compartido en este video te ha sido de ayuda, te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video.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 Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil